Se activó el evento más esperado La Gran Parada Dominicana del Bronx. Sintoniza este domingo 25 A partir del mediodía Y disfruta de carrozas, artistas, personalidades y mucho más Transmisión en vivo para la República Dominicana Solo por Telenor Invitan Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Salcedo Cargo Express Super Fresh Food Universe Marketplace, Pronims Publicitaria y Telenor.